Trabajaba en una bodega, escuchaba mucha cumbia, mucha salsa, cosas así. Un día empecé y, y, y me gusta mucho la cumbia antigua chilena. Y un poco que rescato eso. Tiene como ese ritmo y la letra es una rememoranza de lo que pasaba cuando uno, cuando uno era, era niño. Estaba ah, toda tu familia, comían, bailaban, tu niño se curaba, tu abuela lo retaba. Entonces, todas esas cosas como que las que la reflejo ahí. Este tema casi no sale pero casi no sale porque su creador, don Francisco Javier Moya, estaba inseguro con la canción. Es muy normal que eso ocurra cuando uno tiene que exponer una creación, pues como todo, aparecen todos esos demonios de chuta, quizás no sea tan bueno, ¿no? O Sabes que mejor evitemos la fatiga, Francisco acá nos decía, pucha, pero es que queda poco tiempo, mejor que no, de forma hagamos no, hagámoslo. Porque aparte que era un tema bueno, entonces tener una cumbia más encima con esa temática puntual fue, hay que grabar, hay que hacerlo nomás, y, y lo vamos a sacar, y no sé cómo lo vamos a sacar, pero lo vamos a sacar. Yo la, ahora yo la escucho, y, y con todo esto que está pasando ahora en la pandemia, eh, me hace mucho sentido, porque por esto la pandemia se ha perdido esto, ya los pequeños vínculos familiares que uno tenía, de, de ir a tomar once, de compartir ya, como que ahora cada gente está en su casa, entonces, en realidad lo escuché y dije, wow, Sí, <laughs> <laughs>